Como el mío, que fue estar al lado de mi cantante uh -huh. favorita, Brianna. Y yo, te pude estar al lado del guapísimo protagonista de Iron Man. ¡Acompáñanos, Acompáñanos en, en nuestro este recorrido. recorrido! Para que las figuras se vean tan reales, se requiere de un proceso. Los creadores trabajan en base a fotografías o medidas tomadas directamente de los personajes. Se hace una escultura del rostro en plastilín. Se afinan los detalles para obtener un molde de yeso en el que pueda vertirse la cera. Como podrán imaginar, la celebridad es parte fundamental del proceso, ya que constantemente aprueba los avances de su réplica. Y finalmente, dona algunos artículos personales para darle más realismo a esto. Las figuras se actualizan constantemente, dependiendo de las tendencias y las novedades que vayan surgiendo. Aquí también te puedes encontrar a los personajes de tus películas de terror preferidas. Sí, me digan. Me dejamos la sí, no te dejamos esta foto. Síguenos